Telón. Curibo. treco, treco, treco treco, treco, treco, treco, treco, treco, treco, treco, treco Tres co. Tres co. Tres co. Tres el pecho co. le doy con la Tres cinco treco, Treco, treco, ah, treco, treco, mm, treco. Puta, le doy con la treco. Cinco disparos en el pecho. Puta, le doy con la treco. Cinco disparos en el pecho. Puta, le doy con la treco. Cinco disparos en el pecho. No confío en una fejo, Hace tres días no duermo. Pásame un drink, mi molly pink. Poco de lean. Ya no me acuerdo ni dónde en mi casa estoy. En la plaza, copiando una mental Mentally ill, dos ribotril. Venden guachín, por más de mil puta los pibes se paran de mano cuando pinta, Esa es la del monitín, No estoy jodiendo, soy un enfermo Puta estoy loco, Martin Palermo Dile a tu novio, no de los cuernos Su culo rojo, como el infierno 6am en tu party con la Draco Donde dejé la bici no me acuerdo, no me acuerdo Escucho voces, tengo miedo Escucho voces, tengo Reco, reco, reco, reco, reco, reco, reco, reco. Puta le con la treco, eh. cinco disparos en el pecho. Uh, Puta le con la treco, cinco disparos en el. pecho puta le estoy con la 47 no se rapero no más que ustedes mi base está lila le falta 7 mi mamá está presa por vender nieve puta te enfermo el dillon ta sick puta te enfermo permiso guachis, puta en los boys soy lbb no pago nada soy siempre en el beat tu rapero favorito leto go el punto hey, no como ella hey, mato guacha pa que vaya maco hey. dame un trago el dagger que el puta tengo tengo. Sí. dame un trago el perco, Ay, no. Se. treco, treco, treco, treco, treco, treco, mmm, treco, mmm, treco, treco. treco.